Los sonidos del español S S Con S se escribe sapo Sapo Con S se escribe silla Silla Con S se escribe sol Sol con S se escribe sandía. Sandía. Con S se escribe 6. 6. Con S se escribe soga. Soga. Con S se escribe 7. 7. S. Sa. Sa c, c, c, c, so, su, su, su, s, masa, masa, sed, sed, sí, sí, sol, sol, suma, suma, s, siete, siete, sopa, sopa, soplar, soplar, Sillón, sillón. Secretaria, secretaria. Sombrilla, sombrilla. Sombrero, sombrero. Las sillas, las sillas. Los sobres, los sobres. Sol, sol. Sofá, sofá. Salchicha, salchicha. Sentarse, sentarse. Sal, sal. Seis, seis. Semanas, semanas. Las serpientes. Las serpientes. Las sandías. Las sandías. Saltar. Saltar. Sapo. Sapo. Los silbatos. Los silbatos. Sonrisa. Sonrisa. Los soldados, los soldados. Sal, sacar, safari, sala, sana, ser, semana, Secar seda, seis, sin, ciento, sidra, ciega, siete, sol. Son, Sonata, Solos, Sobar, Sur, Sureste, Suma, Suya, suave sapo saya sabio sabia saeta será seguro sexto serio sello sigla siglo sitio sismo Simio, soda, sofá, soga, solas, sopa, subir, susto,